Un cisne negro. ¿Está por venir un cisne negro? Bueno, hay gente que piensa que sí. Y para el caso, pues, eh, no sé si habéis visto la noticia, que os voy a dejar por aquí debajo el link de GNS Economics. Eh, GNS se dedica a detectar posibles futuros cisnes negros. Es decir, pero claro advierten de los mismos, a las empresas, a los políticos a la sociedad en general que se interesa por ellos <ríe> mucha gente se piensa que el cisne negro es una figura que hace las medias hacia abajo y que sí, que también, pero no es eso a ver, ¿qué es un cisne negro? un cisne negro es un evento inesperado que por inesperado y por potente hunde los mercados como por ejemplo el día de hoy de hace unos cuantos años, el 11S el 11S fue un evento ...inesperado... vale, ...que hundió los mercados... Eh, ...de una forma catastrófica... ...que luego rebotaron... ...sí, pero claro... ...imaginaos la cantidad de gente que perdió... ...miles, la cantidad de dinero que se perdió... ...fue brutal... Eh, ...el COVID fue un cisne negro... ...más o menos, sí... ...nadie nos podíamos imaginar en aquel momento... ...que íbamos a estar tanto tiempo encerrados... ...que la economía se iba a parar como se paró... ...que toda la cadena de suministros se iba a ir al carajo... ...es decir... Eh, era bastante complicado. ¿Qué pasa? Que nos están diciendo que el deterioro de la economía está siendo mucho más rápido de, de lo que se esperaban y que la crisis económica en Europa es peor y es más profunda. Es decir, y nos dicen no estamos preparados para, que los, para lo que nos viene. No por um, que no haya gente que sea muy fuerte y muy guay y muy fantástica, ¿no? y que, esté, y que sean súper preparacionistas de estos eh, sino porque no estamos acostumbrados a eventos a los que no estamos acostumbrados y puede que para mucha gente sea muy duro si no has hecho la mili, estarás jodido no, pero bueno, hasta el punto de que se está dudando mucho, ¿no? sobre, yo creo que lo dudamos todos, los que más o menos nos preocupamos un poquito por la economía eh, las medidas que están tomando las autoridades, los políticos, el Banco Central Europeo, que la está tomando muy tarde, están siendo muy potentes, van a ser bastante duras en eh, no demasiado tiempo, aunque van a tener que intentar balancear para no cargarse la Unión Europea, que yo creo que ya la Unión Europea, eh, con el COVID ya se vio que de unión hay poca. Eh, ahora, por ejemplo, Francia está vetando ¿no? eh, que ese gasoducto salga adelante. Eh, porque ellos lo que quieren es vender su eh, energía nuclear y por pues eso de Unión hay poco y de Europea pues ya veremos entonces bueno el eh, problema es si entramos dentro de la crisis económica que hay, se genera una crisis de crédito y una crisis bancaria un poquito profunda ostras eh, buh, buh, buh, buh, buh. se ha detectado ya un, un uso de tarjetas a la baja, os voy a dejar el link por aquí debajo de del, del, de la noticia ¿no? y nos dice que va, va a haber un caos brutal en los mercados eh, que evidentemente este caos va a afectar a todos los mercados sí, que el mercado europeo evidentemente será el peor el más dañado, que ya lo está siendo nos están haciendo polvo con nuestras propias medidas o sea, nos estamos pegando un tiro en el pie y, y se sigue sin hacer nada y se habla de el intervencionismo vamos a hablar a lo largo de esta temporada y yo, pues sabéis que nunca me he metido en estas cosas eh, COVID sí, COVID no en su momento evidentemente el COVID sí es algo que existió yo no, nunca he sido negacionista del mismo, de hecho tengo un, un par de vacunas puestas eh, error o no error eh, bueno, pues eh, hice lo que quería en ese momento luego dejé de hacerlo porque también, porque también creía que debía hacerlo, dejar de hacerlo por muchos motivos, y la Agenda 2030, todo este tipo de cosas que hay por ahí, bueno, de un modo, no sé si light hay, pues ya sabéis que yo soy muchas veces políticamente incorrecto, pero creo que, bueno, pues eh, viendo viendo las cosas tal cual son yo eh, Las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, y algunas con las que puedo estar más o menos de acuerdo, como fue la del COVID en su momento y como sigo pensando que lo, que lo es, y por ciertos motivos que ya iremos viendo con el tiempo. Eh, todo con el fin de ver hasta qué, a qué punto económico vamos y por qué. Y por qué, ya sabéis que yo soy el de los, el de los porqués. En fin, vamos a ver. Que la crisis en la que estamos no tiene nada que ver con la de 2008, tampoco tiene mucho que ver con la del año 72. Y ver eh, la crisis del 72 con los ojos de ahora eh, es, es una, una comparación un poquito odiosa, aunque en cierto modo, ¿vale? a grosso modo, en datos macro, eh, podamos ver algunas cosas que son similares, que nos avisan de decir: cuidado, que te vas a meter un castañazo, que vas a flipar. Entonces la del 2008 no tiene nada que ver con esta, la de, la de los años 90 primeros del 2000 con, la, con las .com tampoco. Uh, es una cosa completamente nueva lo que vamos a vivir, uh, así que bueno, yo creo que hay que intentar estar por lo menos preparado y iremos dando ciertos tips que creo que pueden ser bastante interesantes para solventarlo de alguna forma. Decía Eugene Still que cuando los mercados fallan el gobierno viene y recoge los platos rotos sabiéndolo, el gobierno debe hacer lo que pueda para evitar las calamidades. ¿Y lo hace? Es la pregunta que os lanzo, ¿no? ¿El gobierno hace algo por evitar esas calamidades? Ya no solo, no este, ¿vale? Digo, el gobierno. Yo cuando hablo de gobiernos, no hablo de partidos políticos, ¿vale? Hablo de gobiernos. Tanto el español, como el europeo. Y dentro de ellos está una entidad que es el Banco Central Europeo, que tiene un mandato, el cual no cumple. Se dedica a a jugar un poquito con la deuda como si tuviera la responsabilidad de unir Europa su única responsabilidad es mantener un control sobre los precios y en función de eso actuar podrían haber subido los tipos de interés antes y no lo hicieron porque tienen puta idea o porque sí tienen puta idea y se lo llevan fresquito ya lo iremos viendo con el tiempo, poco a poco en fin, vamos a ver cómo está Bitcoin que está bastante interesante de momento parece que quiere abrir con un gap al alza cuando habrá ahora las 12, 12 y cuarto, 12 y 10, que empecemos a tener datos, eh, veremos a ver si llega para alza, gap a, la, gap a la baja. De momento parece, parece no, está dejando un gap de unos 400 dólares. Así que bueno, vamos a verlo y a ver qué tal será esta semana que tiene bastante buena pinta, por lo menos el inicio. Lo de después, quién sabe ande. Comenzamos. <música> Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hoy nos vamos a the moon! Hoy nos volvemos a ir to the moon. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, Bitcoin. Pues como vemos, eh, no da su brazo a torcer. El RSI, fijaros en cuatro horas como está. Está potente, potentorro. Eh, os recuerdo que el martes y 13 a las 2 y media de la tarde tenemos datos de IPC de Estados Unidos. Vamos a ver que sean positivos. De momento, en cuatro horas, la media de 200 que la solventamos hace ya un poquito, hemos estado tonteando con ella. No la perdemos, está de momento siendo un soporte potente y para ser domingo, bueno, para haber sido el fin de semana, no hemos tenido mal volumen, no ha estado nada mal. Eh, ya sabéis que yo tengo dibujado este canal descendente que... Lo tengo dibujado porque es un inicio de, no quiere decir que sea un canal descendente, ni que se vaya a cumplir, ni que no se pueda romper, ni mucho menos, y que nos vayamos a ir abajo. Es una probabilidad, nada más. Eh, y además está un poquito, se me ha movido, no sé por qué. Pero esto está más bien ahí. Ya dijimos 1, 2, 3 y 4 toques abajo. 1 y 2 posibles toques arriba, ya veremos. Y tenemos 1. Dos y casi tres toques en la, lo que es el 50%, pero bueno, más bien uno y dos. Si lo inclino y lo pongo como lo tenía al principio, es que yo no sé por qué se me ha movido, pero bueno, pues debe ser que alguien me ha estado aquí toqueteando, jugueteando, o yo qué sé, que ando. <ríe> y se me ha ido un poquito al carajillo esto. Pero bueno, eh, que la cuestión no es... Eh, la cuestión es ver algo a, más o menos, algo aproximado en lo que podemos... Eh, Ver que pudiera ser, ¿vale? Pero no, yo, no, yo no lo veo, yo creo que vamos a romper esta zona. Y de momento la zona de 22.2, una cosa así, intentar atacarla. Eh, esta zona de mínimos que vemos aquí, la zona de 22.3, 22.2, ¿vale? Aquí, eh, a ver si la atacamos, si tenemos fuerza. Pero, pero, ¿qué pasa? Vemos que, bueno, aquí cerramos 4 horas 21.305 y nos dice 21.345, bueno, me da igual, 21.305, eh, yo me fío más de lo que no me dice en 4 horas, que suele ser la realidad, eh, con lo cual, si estamos ahora mismo en 21.700, tenemos un gap de 400 dólares al alza. En este momento, eh, ¿cómo estaba eh, el RSI de 4 horas vale de los futuros del CME muy arriba? Estamos aprovechando que nosotros durante el fin de semana lo hemos mantenido ahí, pero vamos a ver qué deciden estos señores. Si que llegue a su media de 200 y nos vayamos para abajo, o retroceder a la media de 100, en torno a los 20.500, más o menos, y volver a recuperar para intentar atacar la media de 200 de una forma un poquito más contundente. Ya lo veremos a ver. Eh, queda pues, menos de 45, entre cuartos de hora. Más o menos sabremos con qué ganas quieren abrir. De momento, objetivos para Bitcoin... Creo, creo que debería ser la zona de 25.000. Es decir, eh, a partir del momento en el que un, hemos roto una cuña que se generaba en este punto, vale, aquí tenemos esta caída, con esta zona, aquí generamos una cuña, rompemos. ¿Cuál es el objetivo de romper? Irnos ahí. vale, Zona de 24.900, entre 24.500 ¿vale? y 25 debería de ser una zona en la cual... <risa> Cuidado, paremos, para después vamos a ver qué pasa. Y todo esto de qué va a depender, no debemos olvidar jamás, ¿vale? Los fundamentales, qué está pasando en el mercado, qué pasa el martes y 13 que nos dan esos datos. Eh, y bueno, y a ver la apertura de mañana en las bolsas, qué narices pasa, si hay noticias buenas, si hay noticias malas. Sabemos, igual que... Por He hablado desde el principio del tema del, de ese cisne enero, de un evento para el que no estamos preparados... ...pero eso nos pasa todos los días con noticias y más en la situación geopolítica eh, y económica en la cual estamos. Una noticia un poquito uh, torcidita hace que todo esto se vaya al carajo. Y Bitcoin especialmente sabemos que tiene unas caídas bastante potentes. A mí no me importaría para nada una caída a la media de 100%. Tenemos un cruce muy positivo en 4 horas, que es la media de 50 con la de 100, que se van a cruzar en breve, con lo cual eso es muy bueno. En principio eso es un cruce muy bueno. Y por otra parte, en diario, dentro de la zona en la que estamos, ¿vale? vemos que la, la vela de ayer fue muy buena, y tenemos la media de 50 y la de 100, que están muy pegadas, y las dos están bajando. Esa es la parte en la que yo veo que quizás... ...sea una resistencia demasiado importante... ...para pasarla demasiado rápido. ¿Vale? Por otra parte, objetivo... ...en el medio plazo, si conseguimos solventar... ...la zona de y medio ...sería la media de 200... ...que está bajando por aquí como un gusanillo... ...y nuestra querida Rose Line... ...esa zona, ¿vale? Es una, es una zona, un supuesto. Lo que decíamos, que esta subida... ...el objetivo debería ser estar ahí... ...bueno, pues parece que quiere... ...haber hecho una especie de... Mmm, ...uno y dos suelos... E intentar tirar a esa zona, vamos a ver si es posible vamos a ver si puede hacerlo la media de 100 ya habéis visto que eh, aquí la intentamos recuperar la perdimos enseguida, nos hemos metido un buen castañazo la hemos rozado aquí y ahora estamos pues pues eso para intentar volver a atacarla ¿es posible? ¿es probable? pues claro pero vamos a ver si nos deja vamos a ver si nos deja, porque la media de 50 en principio debería dejarnos, pero la media de 100 que está tan, tan pegada ahora eso sí, este cruce en diario hacia arriba nos llevaría a la media de 200, por lo menos en la zona de 24 y medio nos llevaría, ¿vale? siempre y cuando con permiso, vuelvo a insistir, ¿vale? siempre con permiso de las noticias que vengan, nada más en cuanto a Ethereum, perfecto perfecto parte superior de la resistencia ahora está haciendo un pequeño pullback lo normal del domingo vamos a ver si sigue, vamos a verlo en diario ¿vale? Vamos a ver si sigue y se va a la zona de los 2000, ¿vale? que yo creo que más o menos será la zona. ¿Por qué? Porque tenemos igual la media de 200, tenemos ese evento que se tiene que producir entre hoy día 11 y el día 15, a más tardar. O sea, tenemos nada cuatro días para que se produzca esa, esa actualización. Creo que después se va a vender bastante Ethereum, se van a vender los tokens eh, Proof of Work que salgan... Eh, suele pasar, ¿vale? Es lo que suele pasar. Luego ya que pase o no, es otra historia. El Total Market está tonteando con la media de 100, lo mismo que le pasó en esta zona, ¿vale? Bueno, a ver, esta vez si la pasa, tenemos un objetivo ahí, en 1.15. Y la dominancia de Bitcoin, que sigue otra vez al alza, pam, pam, pam, pam, pam. Una veces que sube la dominancia, baja Bitcoin, otra vez que sube la dominancia, sube Bitcoin, pero vamos a ver que a partir de cierto grado, aunque suba la dominancia, Bitcoin puede caer. Por otra parte, importante los cortos de bitcoin recordar que decíamos jeje, puede hacer pullback a esta línea que rompió de esta cuña o irse a la parte baja del canal está bajando muy rápido cada vez le queda menos zona de bajar a... y llegar a un momento en el que rebote vale cuando rebote ya sabemos lo que hay, lo que ha pasado siempre pues que caeremos vale y es un indicador que suele funcionar bastante bien, vamos, indicador es un valor más en realidad cuanto las posiciones de cortos mmm, vamos a ver cómo empieza la semana ¿vale? estamos en una zona conflictiva pero bueno, yo creo que posiblemente hasta que no llegue a la parte de abajo del canal en torno a los 1.357 puntos no querrá rebotar o a lo mejor antes empieza ahí a ponerse un poquito más horizontal y lo más fácil es que rebote desde esa zona ¿vale? Eh, fijaros en el RSI, ¿vale? ¿Dónde estamos en el RSI de los cortos, ya os lo decía ayer. Y que bueno, pues normalmente cuando llega a esas zonas empiezan posibles rebotes. Quizá una vez es un poquito más abajo, otra vez es un poquito más arriba, pero ya estamos empezando a llegar a esa zona de posibles rebotes. Mm, más cosas, ¿qué pasa? Tacatás, aquí no, esto no quiero ver con las altcoins. Hay altcoins que están yendo bastante bien y todas, ahora mismo, todas son Bitcoin dependientes. Me explico. ¿En base a qué suben las altcoins contra el dólar? En base a su, a su contravalor contra el Bitcoin y a su vez en base al contravalor que tenga el Bitcoin contra el dólar. Entonces, si las altcoins están subiendo, la que vaya subiendo contra el Bitcoin, como por ejemplo hoy INJ, Ape, Cream son las que más suben contra Bitcoin, subirán más contra el dólar todavía, vale entonces, bueno, no está mal, yo empezaría a tener ciertos cuidados, vale pero de momento el que manda es Bitcoin y en función de lo que él haga, hará el resto del mercado punto pelota, o sea, no nos hagamos puzzles, eh, la tema de la dominancia es súper importante ahora mismo estar en altcoins yo lo veo bastante peligroso una cosa importante, es probable, ¿vale? Porque suele pasar, y ya pasó aquí, ¿vale? Un doble suelo en esta zona, para luego rebotar. Bueno, podría ser una última oportunidad bastante buena para Alcoins contra Bitcoin, ¿vale? Cuidado. Y, bueno, si luego el Bitcoin decide seguir subiendo, pues bueno, pues tendremos nuestra pequeña fiesta. Personalmente, a ver, las posiciones que tengo de largos, deshacer, poco a poco, ya sabéis, a medida que sube el precio, mi confianza baja. Y, eh, coger algunos cortos que podrán en un futuro dar beneficio con paciencia, ¿vale? Eh, a lo mejor no falta tener tanta paciencia para que esos cortos den beneficio. Así que poco más que añadir, de verdad, ¿no? poco, tampoco me quiero enrollar más, creo que ya es suficiente. Eh, en una hora, pues fijaos la tontera que estamos haciendo, pero, ¿qué se ha producido aquí? Muchas veces lo que os digo, ¿vale? No miréis, no miréis el, el precio, Mirar qué sucede alrededor del precio. Y tenemos una divergencia brutal y cada vez más potente en una hora. vale. La tenemos aquí, la tenemos aquí en RSI. Y fijaros que inclusive el volumen también, un poquito. vale. Pero bueno, esto es normal por aquello del fin de semana. Pero esto y esto, ojo, ¿qué hace falta para que esto se desarrolle un poquito mejor? Y bueno, pues nos diga que sí, que nos vamos para abajo, aunque solo sea un poco que se forme en cuatro horas necesitamos divergencia en cuatro horas que haberla hayla vale por qué pues muy sencillo porque si yo me voy a los máximos vale os recuerdo que es al cierre tengo potencia alcista pero aquí estoy muy horizontal vale esa es esto es una divergencia ni más ni menos y es una divergencia bajista ahora lo ideal sería es que se formase una divergencia en el RSI, que poquito a poco baje el RSI, siga subiendo el precio hasta que llegue un punto que no se haga no gana. Y no vayamos para abajo. Para poder acumular bueno, un poquito bien. Y, y lo que queramos vender. Venderle un poquito más arriba. Que sería lo ideal. Así que bueno. Poco me enrollo más. Vamos a ver qué tal empieza el mercado. Muy atentos a las 12 y 10. Que a partir de las 12 y 10. En eh, BTC1. <risa> nos van a dar eh, datos. ¿Por qué? Porque abre a las 12. Pero hasta las 12 y 10. No tenemos datos en directo. Bueno en directo siempre tiene un diferido. Una diferencia de 10 minutos. Así que bueno. Poco más chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Por cierto. Antes de invertir como cautela Todos los que tengáis el script de hold, mandarme un email. Porque, Porque he hecho un grupo en el Discord para los que tengáis ese script... ...para no hacer las publicaciones que a veces hago y alguien me ha echado la bronca con toda la razón del mundo. Tío, si cada vez que hay una señal lo vas a decir, tal... ...es que había mucha gente haciéndome preguntas sobre la, si la señal, si cómo iba a trabajarla y demás y efectivamente, tiene toda la razón del mundo no debo de hacerlo ahí porque para eso se ha pagado una script, así que chihuahua bueno, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe, chao chao